este o más pequeño que desees decorarlo porque como puedes ver la parte de aquí en su contorno no tiene nada de, de decoración te voy a dar una idea este es un reloj a pilas de pared y yo te voy a dar dos ideas dos moldes gratis que lo puedes encontrar en mi página web que lo puedes ver en la cajita de información de abajo por favor está indicado el link entonces son dos diseños el gingerbread para navidad y vamos a hacer la casa embrujada para halloween los materiales que vamos a necesitar es cartón cartón reciclado este cartón es muy delgadito. como puedes ver es reciclado también lo puedes usar para los diseños los pequeños diseños que les da hacer U este cartón, como puedes ver aquí, no es muy grueso y esto es muy bueno para usarlo. Y este cartón más grueso, no, porque es muy grueso para nuestro diseño, para poder cortarlo con la tijera y poder hacerlo el diseño, no. Es preferible que sea de este conciso. Bien, entonces, lápiz y tijera, y vamos a dibujar. Los moldes gratuitos en el cartón para iniciar. Bien, entonces el cartón era una bandeja. ¿no? Como lo habías visto anteriormente, era una bandeja. Yo lo he abierto. Y esta parte de aquí que es la marrón más oscura, no la voy a usar. La voy a usar esta parte del color blanco. Esta pero en el caso de que tu cartón tenga los dos lados color marrón como este, entonces igualmente deberás pintar primero la base, que es acrílico blanco con un poquito de, de, de goma glue, pibia, agua, lo, lo mezclas todo y haces una base. De Esto lo pintas y lo dejas secar bien para que después puedas poner el color deseado. En este caso yo, que es blanco Quizás no necesita mucha base Pero de todas maneras le voy a dar Ahora, para iniciar Vamos a agarrar nuestro lápiz Rápidamente y vamos a medir Es importante que midas la circunferencia En el centro de tu cartón En este caso Yo ya he avanzado Porque sabes que <ríe> mis videos Tienen que ser más rápidos y didácticos entonces, aquí das toda la circunferencia al reloj. Después de haber dado la circunferencia, tienes que medirle un centímetro. Un centímetro a todo su alrededor. Entonces, mides un centímetro, un centímetro, un centímetro y así vas dando toda la circunferencia luego con el lápiz lo vas cerrando y lo vas uniendo los puntos para que salga tu circunferencia si es que no tienes algún otro eh, instrumento que puedas hacer el círculo vamos a dar espacio aquí para poder hacer la circunferencia esto es para que se pueda ver esta parte de aquí o puedas cubrir y puedas hacer la decoración entonces das el círculo a todo un centímetro como habíamos dicho y lo cortamos con el cúter Bien. entonces te lo hago ver ¿no? la circunferencia entonces ahora lo que tenemos que hacer es cortarlo con el cúter. Mucho cuidado cuando corte con el cúter, por favor, porque se pueden dañar. Entonces yo voy a usar solamente una parte rápidamente. Voy a usar mi maderita, que siempre uso mi madera para poder cortar. <risa> Aunque si sí, esto es resistente al corte, pero de todas maneras siempre lo cuido. Bien, entonces lo que voy a hacer es hacer una X. Aquí voy a cortar en una X. Entonces corto una X. Lo presiono. ¿No? Para que salga. Uh -huh. Y para que yo pueda usar después la tijera. Entonces, aquí. Rápidamente vamos a hacer la circunferencia los sitios que no puedes cortar porque quizás el cúter va mucho más veloz usas la tijera no te preocupes entonces aquí vamos a cortar toda la circunferencia Sí. entonces presionando con mucho cuidado para que se pueda abrir todo aquí salió un poco mal lo pasamos con la tijera este que salió un poco mal no te preocupes las cosas perfectas no salen entonces ahora lo que te deseo dejar ver es la circunferencia lo mides en tu reloj si es que es la circunferencia dada entonces estamos bien ahora vamos a dibujar todo el diseño como está en mi pattern y lo cortamos con la tijera bien, entonces seguimos en cortar con mucho cuidado porque el, el cartón es muy grueso entonces lo agarramos con mucho cuidado y cuando cortemos también las zonas donde son los ángulos, como es el cuello los bracitos, ten mucho cuidado cuando cortes yo ya estoy delineando a mi hombrecito de gingerbread el hombrecito de jengibre, que es el típico de navidad, ¿no? Tal vez he querido hacerlo con el jengibre. Si deseas, puedes cambiar el modelo. Si no te gusta, puedes usar otro tipo de decoración. Otro dibujo que te guste, quizás el hombrecito de nieve, Santa Claus, el elfo... Entonces es libre tu decisión para poder hacer el diseño que tú quieras. Bien, entonces aquí ya está terminado. Te lo apoyo para que tú te des una idea de imaginación. Este es el de Gingerbread. Lo voy a acercar para que lo puedas ver. Un poquito. Bien. Y ya está cortado lo que es mi Halloween. La casa estregada. Ahora. Eh, para remarcar un, una cosa el ancho del borde del, del reloj de pared el mío es de un centímetro en el caso que el, el tuyo sea más delgadito entonces tienes que cambiar las medidas si el reloj tuyo es más pequeño igualmente tienes que cambiar las medidas de acuerdo a tu reloj de pared bien, ahora vamos al siguiente paso el siguiente paso es Color acrílico blanco, un poquito de glue, una bolsa plástica para forrar nuestra mesa y poder darle una mano de base para después poder pintarlo con los colores y al final decorarlo. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es usar un, siempre una brocha que no sea muy nueva, el color blanco y le damos la pincelada de base. Dejamos secar bien para poder después dar el color. Bien, entonces con el color blanco, unas gotitas de piriá, agua, vamos a darle una manito de base. Estoy usando el plástico como protección de mi mesa. Es preferible. Rápidamente vamos a pintarlo. Lo dejamos secar, que no sea muy líquido el tono, ni muy espeso, intermedio. Bien, entonces yo rápidamente, como sabes, tenemos que ganar tiempo al internet. Yo pinto solamente esta parte para que puedas verlo. Estoy usando un palito de eh, dientes para poder mover la pintura si es que se pone muy densa. Estoy usando un eh, pote de témpera. Lo reciclo. Yo así como reciclo también, eh, digamos, portapíldoras y los pongo en los colores que me quedan. Porque así en mi paleta solamente uso los colores que, eh, que son buenos para usar, ¿no? Eh, Que no los tengo. Por ejemplo, el color de gingerbread, el color rojo y el color eh, un, un rosado más fuerte que lo vamos a usar para los caramelos. Igualmente, aquí tengo potes de temperas que las reuso, los colores y nuevamente, como te indicaba, eh, los portapíldoras que los uso para eh, lo que me quedan. Un ejemplo. Si estos colores me van a quedar, los pongo en porta píldoras y lo reciclo. <ríe> Yo siempre reciclando. Así es. Entonces, termino esto de pintar todo muy bien. Lo dejo secar. Si es que tienes la secadora, lo puedes usar. Yo tengo aquí la secadora que te lo voy a dejar ver. Y la cual la voy a usar ahora para poder secarlo rápidamente. Y lo secamos muy rápido. <ríe> Bien, entonces, mientras yo voy terminando de pintar y lo seco, nos vemos en el siguiente paso. Bien, entonces ahora que ya le hemos dado la base y ya está seco, entonces vamos a limpiarlo. Este es lo práctico de la, de, de la bolsa plástica, que puedes usar el wiper. El, los pañitos húmedos y es muy fácil de limpiar los residuos de color que quedó anteriormente así también como puedes tú misma limpiarte residuos en la mano para que no quede nada y no quede manchado tu trabajo bien, entonces seguimos ahora para iniciar vamos a necesitar darle el tono más claro y después son los tonos más oscuros en este caso, nuestro muñequito de jengibre, toda la parte de entorno es blanco, totalmente blanco. Y en lo que es Halloween, tiene que ser los tonos más oscuros, gris, negro y azul, que vamos a usar, y violeta también, ¿no? Entonces vamos a iniciar paso por paso. Vamos a, a usar primeramente nuestro muñequito de jengibre. Entonces, a este muñequito de jengibre, el muñequito va a ir de color jengibre. <risa> Yo ya he hecho mi mezcla aquí y voy a pintarlo. <coughs> Ahora voy a usar una brochita. Mi, mi delgadita que siempre la uso que es muy práctica vamos a usar esta de aquí que va a poder rellenar todo lo que es el cuerpo sí, esta de aquí es muy buena es de este ancho más o menos así vamos a humedecerlo siempre limpiándome las manos para no manchar mi trabajo porque es color blanco bien, entonces voy a pintar agarramos poquito de color de jengibre y vamos a pintar el cuerpito de mi miniquito si el tono no es el tono que tú lo deseas puedes darle una segunda mano no hay ni un problema en esto ahora vamos a ribetearlo todo lo que es su cuerpito voy a alzarlo un poquito para que pueda agarrar bien la parte de aquí su cuello y todo el cuerpito entonces todo el cuerpito de nuestro jengibre tú en casa lo puedes hacer con mucha más deten deten deten más tiempo más no necesitas estar corriendo con el vídeo como yo porque si no se hace muy largo y después no se puede hacer un buen vídeo entonces yo voy a terminar esta parte de aquí para que puedas ver y esta parte más pequeña voy a usar lo que es el esta el pincel más chiquito que puede agarrar las partes más angostas más pequeñas Bien, entonces aquí el otro brazo Entonces, todo el contorno va a ser como el, el, el diseño del eh, bastoncito de, de Navidad, que es rojo y blanco. Entonces voy a hacerle rayitas rojas, pero primero le tengo que dar una mano más de blanco. ¿Por qué? Para que resalte más el color blanco, nítido. Y... Esta parte de aquí va a ser color marrón ¿no? de jengibre y en las puntas va a ser blanco. Para imitar la casa de la, del jengibre, es esta la idea que, que se requiere. Bien, entonces, vamos. Bien, entonces he dado una mano de blanco bien espeso en la parte todo alrededor que será el candy candy que es el caramelito de navidad color blanco y rayas rojas ahora estoy haciendo la imitación del jengibre como saben esta es la casita de jengibre pero alrededor del eh, reloj de pared entonces vamos a imitar como si fuese un queque, no porque saben que el, el muñequito de jengibre es una galletita entonces vamos a hacer como una especie de galletita de jengibre pero con los tonos de la casita de jengibre que es el, el tono del quequito y el icing que es el color blanco entonces para darle el tono los, para que parezca una galletita, un quequito no lo vamos a, a pintar totalmente delineado sino vamos a darle una especie de onditas así como la que estoy haciendo ahora para imitar como si fuese... El sin que se derrama del queque, ¿no? Es esta la idea. Que sea dulce, alegre como es la Navidad y mágica. Ahora te lo voy a mostrar de más de cerca para que lo puedas ver. Como le he hecho las onditas. También muñequito de jengibre. Y entonces vamos a darle otra mano más de blanco. Blanco puro. No más la base el blanco puro tiene que ser entonces vamos a darle en las puntas todas las puntitas voy a usar este de aquí nuevamente este el sí. porque el otro es muy ancho quizás moje o pinte mi jengibre entonces como ustedes saben yo tengo que andar rápidamente para que el video salga bien entonces aquí voy a darle otra mano más de lo que es el, el blanco para dar la imitación de que es el lisi nuevamente para que tengas una idea ¿no? tiene que dar ganas de comerlo porque es así el muñequito de jengibre es dulce, alegre como es la navidad tienes que tener mucho cuidado con las onditas del, del jengibre del color que has pintado y entonces lo vas pintando todo nuevamente de blanco y que quede así, de este tono, como el jengibre. Lo dejamos secar bien para poder pasar al siguiente paso. Lo sacamos bien todo. bien todo, entonces ahora le podemos pintar lo que es el candy cane el candy cane sorry eh, bien, yo voy a usar este, que no es muy grueso ya tengo en mi paleta lo que es el rojo y el verde normalmente es rojo y blanco pero también viene unas pintitas de, unas rayitas de verde bien, entonces vamos a iniciar Voy a iniciar con el rojo. Las rayitas no son derechas. Son un poco oblicuas. dejando un espacio para que pueda ir el color verde. Pero dejo ver. No te preocupes si no todas las rayitas son iguales, digamos, no tiene que salir a la perfección. Voy avanzando para luego darle el color verde. Yo voy a agarrar el pincel, este que es más pequeñito, lo voy a untar de verde. Y voy a hacer el diseño aquí para que tú puedas verlo. Normalmente debemos esperar a que seque, pero yo lo estoy haciendo para que tú puedas darte una idea. Ahora lo voy a acercar para que lo puedas ver. Bien. Entonces así va a ir en todo el círculo y lo secamos bien, entonces ahora que ya está seco y ya tomó el color como lo pueden ver entonces yo estoy utilizando lo que es la escarcha glitter es eh, la nieve escarcha y la goma pibia entonces voy a ponerlo en la parte del easing para que dé una especie de eh, sobresaltado y brillante. Saben que es la Navidad. Tiene que ser hermoso, alegre. Entonces pongo poquito aquí. de PDA. Con mi brochita siempre una viejita. Esta es la que la adoro. Trabaja muy bien a pesar de que es viejita. En solamente en las puntitas del easy esto lo hacemos antes de decorar. Es el penúltimo paso. Uh, la nieve. La nieve de Navidad. Cortamos el excedente. Y a ver cómo brilla Aquí Esta parte de acá Espérate, eh, Allí A ver Aquí Oh Creo que no se llega a ver bien A ver, aquí <ríe> Yo buscando el ángulo de la cámara Eco, ahora sí, ¿ves? Todo es brillante Ahora sí se ve el ángulo de la cámara, disculpa bien, entonces el excedente como siempre no desperdiciamos nada, lo unimos nuevamente porque esta bolsa plástica es fabulosa a mí me gusta trabajar así con la bolsa plástica porque es fabulosa se puede limpiar y se puede reusar nuevamente entonces yo voy a llenar de glitter todo alrededor y voy a usar el corrector blanco para las manitos de mi gingerbread y el marcador negro para sus ojos. Entonces, yo voy rápidamente a hacerle los ojitos. Los botones van a ser de lentejuelas, así es que yo solamente le voy a poner los ojitos. Los ojitos aquí, y el otro aquí. ahora le voy a poner el lixing en las manitos Entonces, voy a apoyarlo aquí así, de esta manera limpiando <coughs> la punta aquí van a ir las dos lentejuelas que son los botoncitos y en sus cachetitos que es el rubor le vamos a pintar un poco con el color rosado rosado más fuerte entonces vamos a usar mi pequeñito y le voy a hacer los cachetitos aproximadamente será aquí dos puntitos y más lo voy a acercar para que lo puedas ver bien entonces yo voy llenándole de nieve Alicia y regreso con el último video bien, entonces para la decoración mientras está secando mi hombrecito de nieve ya está lleno de todo lo que es el glitter brillante aquí lo puedes ver como brilla entonces ya le he puesto también las lentejuelas y los cachetitos Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es diseñar algunos caramelos y bizcotitos. Haces círculos y dibujas los caramelos. Ahora, yo voy a hacer dos, caramel, dos caramelos diferentes. Ahora voy a hacer este. voy a limpiar un pincelito y voy a hacer con el otro color rosadito el otro caramelito que es casi como un espiral quitamos el excedente hacemos un punto de allí jalamos damos la vuelta damos la vuelta y damos la vueltita y otra vez hasta formar el espiral mucha paciencia todo va a salir bien Y si no sale bien No importa Es siempre agradable Trabajar con las manualidades Bien Entonces aquí terminamos el espiral Le damos entonces ahora Toda la vuelta al carmelo. igualmente vamos haciendo aquí y igualmente llenamos el otro que es el bizcotito. este este bizcoqui va a ir con y sin y lentejuelas para que sean eh, como si fuesen los eh, los adornitos no las gracias de colores bien ahora dejamos secar con la secadora y luego lo cortamos con la tijera y están listos para poder decorar ah, eh, otra cosa las lentejuelas tienes que tenerlas de diferentes, eh, chiquitas medianas y grandes es necesario y yo tengo aquí el pote reciclado de todos mis eh, trabajitos que me han quedado tengo reciclado lo que me quedó, me quedó esto ya hecho, que lo voy a usar ahora. Me quedó esto de mi casita de, de gingerbread pasada. Caramelos que hice de Foami. Y bueno, entonces todo esto lo voy a usar en mi decoración también, incluso los stickers. ¡Nos vemos! Bien, entonces ahora que ya están secos. Yo le voy a hacer como una especie de easing al quito antes de poner las lentejuelas. Entonces voy a poner un easing aquí, en todo alrededor, con el corrector blanco, siempre. Lente y ya está listo el icing ahora le voy a pegar las lentejuelas las lentejuelas chiquitas ahora si no quieres pegar lentejuelas puedes pegarle eh, si deseas eh, gemas, perlitas todo lo que pueda aparentar eh, los de eh, el caramelo azucarado no aquí es un poco difícil estos chiquetitos porque se pegan en las uñas se pegan en las manos Bien. yo voy preparando uno para que tú puedas tener una idea Teniendo ya esta idea, ya sabes cómo hice todos los demás. Esto. Bien, entonces ahora lo recorto. Lo recorto el quejito. Sabes que no tiene que ser totalmente circular porque es una galletita. Entonces tiene que tener ciertas ondas. Y acá. Y ya está mi tortita que quito horneadita. <ríe> Bien. Eh voy a cortar todos estos y voy a ponerles el tape 3d estas almohaditas para que les dé un cierto relieve entonces vamos a ponerle aquí en la parte de atrás a este lo vas a medir porque este es muy grande ¿no es cierto? entonces recortamos la mitad y usamos solamente la mitad Como sabes, he usado el cartón reciclado. Sí, está todo en el cartón reciclado que lo he usado. Entonces, este ya está listo para usarlo. Así como lo voy a usar los otros. Y termino de hacer esto. Y decoramos y se terminó la decoración. Entonces, ahora que ya están listos mis dulcecitos, mis dulces reciclados, eh, te quería decir, yo los guardo en este plástico que viene de las tarjetas, los sobres de las tarjetas, como siempre, para que se mantengan bien los guardo aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pegar lo que es las, eh, las piezas grandes. Ahora, voy a cortar cuadraditos de mi eh, 3D, el tape, esta que son las almohaditas. Entonces le voy a pegar aquí y una acá, rápidamente, ahí, y en el otro caramelo. Aquí, en la gárdala. A veces cuando haces muchos eh, adornos, quizás te quedaron y entonces esto es lo que sucede quedan siempre algunos que puedes reusarlos, reciclarlos Aquí el bastoncito y ya está por ahora bien, entonces rápidamente lo vamos a decorar caramelos en sí son el lollipop los chupetes <risa> que no ¡Mmm, ganas de comerlo <risa> bien ahora mis caramelos que hice uno aquí otro por aquí los otros tipos de caramelos uno por aquí y otro por aquí así es, imitando lo que es la casita de gingerbread porque el gingerbread es esto ahora mis pastelitos del sin brillante ahora el bastoncito lo voy a poner aquí en el bracito del gingerbread me ha quedado voy a usar estas estrellas para que parezcan caramelos caramelos brillantes vamos a ponerle otra estrella por aquí y aquí tengo la otra que son brillantes estas son hechas de foamy brillante hago ver? aquí una brillante y por aquí va el otro brillante vamos a ponerlo aquí los corazoncitos lo voy a poner en la parte de aquí y otro corazón por acá y entonces mi diseño está terminado ahora solo falta apoyarlo en el reloj pero lo, lo, lo hago más cerca para que lo puedas ver como brilla para acá brilla y corre. entonces ahora vamos a apoyarlo encima del reloj bien he usado lo que es el tape doble y lo he puesto en los cuatro lados rápidamente sacamos la parte plástica que lo, que lo cuida para poder apoyar mi diseño mi reloj de gingerbread aquí para que lo puedas ver. está hermosísimo mm, da ganas de comerlo <ríe> bien lo voy a acercar para que lo puedas ver está terminado mi reloj de gingerly. Muchas gracias por verme. No te olvides en suscribirte. Los materiales encuentras en la cajita de abajo. Y no te olvides en ir a la segunda parte. La segunda parte es Halloween. La primera parte he terminado con lo que es de Navidad. Ahora toca Halloween.